Hola, eh, buenos días y buenas noches en otros lugares. Pues de nuevo es un placer estar aquí con ustedes en la revista Espacio y más D y agradecemos la oportunidad que nos da para eh, platicarles un poquito sobre esta reunión que se celebra aquí en la UNACH, eh, más específicamente en el Centro Mesoamericano de Física Teórica y el cual constituye una eh, el inicio de una de las actividades de este centro, SEMAFIT, o MCTP por sus siglas en inglés, North American, North American Center, Center for Theoretical Physics, eh, el cual tiene, aparte de actividades como esta, ser de reunión científica, tiene también actividades de cursos, eh, actividades de visitas de científicos, y un programa de asociados al cual, eh, en el cual se invita a científicos de la región a inscribirse para realizar precisamente actividades científicas en el MSTP. Bueno, en esta ocasión eh, estamos llevando a cabo una reunión denominada eh, Física de Dimensiones Extras. Y para explicar el, el término y presentar a los eh, eh, eh, entrevistados, que son participantes speakers de esta reunión, paso el micrófono al doctor Alfredo Herrera, que es el organizador principal de la reunión. Sí, buenas, buenas tardes, buenas noches, eh, pues en esta ocasión en el MCTP se está organizando un evento que tiene que ver con la física teórica, es el primer evento de física teórica que se organiza dentro del instituto, eh, con el auspicio por supuesto de la Universidad Autónoma de Chiapas, con el Centro Internacional de Física Teórica, el ICTP en Trieste, y la finalidad eh, es pues promover la interacción entre los científicos y algunos estudiantes que tenemos de, de México, Centroamérica, el Caribe sobre un tema que actualmente está muy en boga y que pues esperamos que en un futuro cercano dé sus frutos frutos que tienen que ver con los problemas más actuales de la física moderna que, que tenemos abiertos hoy en día y pues voy a pasar a presentar a los eh, profesores que nos están acompañando de distintas partes del mundo, en particular el profesor Gian Massimo Tassinato, que viene de Inglaterra y a quien le voy a ceder la palabra en este momento. Hola a todos, disculpe para mi español, soy italiano y entonces no hablo muy bien. Sí, como le dijeron, yo, trabo, yo trabajo en Inglaterra, en la Universidad de Portsmouth, que está en el sur de Londres, y me ocupo de uno de los temas que Alfredo les mencionó ahora, o sea, teorías de las extra dimensiones aplicadas a la cosmología. O sea, intentar entender la origen del universo, cómo empezó, y si nuevas teorías basadas en la existencia de dimensiones extras a, los, a las demás que observamos pueden ser útil para entender cómo el universo empezó y cómo se desarrolló. Estoy súper feliz de estar aquí en Chiapas y eh, este meeting es, creo que va a ser muy útil para desarrollar mi investigación en el futuro. Muchas gracias. Eh, también tenemos con nosotros a la doctora Ivonne Zavala, que también es una experta en, en el área, en materia de cuerdas, y ya viene de los Países Bajos, también nos va a compartir un poquito su experiencia de, sobre su trabajo. Sí, hola, uh, soy Ivonne y trabajo en, en Holanda, en particular en la Universidad de Groningen, y me ocupo de lo que llamamos string Cosmology, eh, al final de cuentas es estudiar la cosmología en un contexto de una teoría eh, fundamental de la gravedad, que es la teoría de cuerdas. Esta teoría eh, predice la existencia de dimensiones espaciales adicionales y bueno, hasta hoy, eh, con lo que sabemos, no podemos excluir eh, la presencia de estas dimensiones. Obviamente, tienen que ser suficientemente que estar suficientemente escondidas para que no las hayamos visto eh, tal vez uno podría preguntarse por qué pensar que es una idea loca, pensar que puede haber dimensiones espaciales adicionales, sin embargo me gustaría mencionar que ya a finales del 1800 Edwin Abbott escribió un libro que se llama Flatland en donde justamente él habla de unos personajes bidimensionales que son, eran eh, triángulos cuadrados que vivían en dos dimensiones y bueno, su vida era dos dimensional eh, había por ahí un uh, físico teórico o un señor que pensaba por qué que tal vez podían existir otras dimensiones y eventualmente, bueno, van todas las aventuras y eh, una esfera, un objeto tridimensional un personaje tridimensional visita eh, le habla al señor bidimensional y bueno eh, pues los invito a leer este libro para que vean que esa idea no es tan descabellada como parecería y um, bueno esas son las implicaciones que puede tener en la cosmología eh, también y que nos ayude a entender los ultimísimos resultados uh, eh, que se obtuvieron con lo que se llama el satélite de Planck y también uh, resultados que se obtuvieron en el acelerador que está en Ginebra, el LHC, el CERP. Eh, bueno, esto es de lo que yo me ocupo y es eh, un área fascinante. Eh, y bueno, esto, eh, sobre el encuentro que hemos tenido hasta ahora, eh, me ha dado gusto ver que hay la participación de varias mujeres, varias estudiantes, pero me gustaría ver todavía más y también mucho más profesoras en, en estas áreas tan fascinantes. Bueno, también en, dentro del evento se cuenta con la presencia de varios persona, eh, perdón, participantes provenientes de Centroamérica y del Caribe, eh, como representante de ese sector caribeño hemos invitado al profesor Max Chávez también para que nos haga el honor de participar con una ponencia dentro del evento y nos va a compartir un poquito su punto de vista acerca del... Sí, yo soy eh, Max Chávez, vengo de la Universidad de Costa Rica, representando a la Universidad de Costa Rica. En la universidad hay aproximadamente una media docena de físicos teóricos. El físico teórico trabaja en, sobre el las cosas más pequeñas del mundo, las partículas elementales que es eh, más pequeño que el átomo, son más pequeños que el átomo, son lo más chiquitito y trabajo en esa área que se llama técnicamente como el modelo estándar también trabajo en, en junto con mis colegas en cuestiones uh, de cosmología que es precisamente lo más grande, el universo to tomado como una unidad, su origen, su desarrollo y tal vez les parece curioso que físico teórico trabaja en lo más pequeño y lo más grande precisamente eso es lo extraordinario de los últimos uh, 80 años tal vez, en que ha resultado que lo más grande depende para su desarrollo de lo más pequeño y las, hoy en día las teorías, más fundamentales de la física de partículas uh, por ejemplo el modelo estándar o las supercuerdas eh, son precisamente lo que las, lo que rige el desarrollo cosmológico del universo entonces lo más pequeño y lo más grande están profundamente relacionados eh, la física teórica trabaja en esos temas y también trabaja temas de tamaño intermedio estoy muy contento de estar acá primero porque México es un país muy amistoso y muy bonito pero también porque hay un aspecto aquí muy importante y es que hemos trabajado juntos dentro de mi país pero aislados y sería una gran cosa que todos nosotros de esta área mesoamericana y del caribe pues nos uniéramos y aprovecháramos los recursos mutuos interaccionáramos más y creo que en ese sentido este esfuerzo que están realizando, que están realizando aquí eh, la universidad y el instituto con sede el centro con sede en en Italia eh, de hacer unas, aquí una sede local, geográfica que es un esfuerzo difícil, verdad creo que es algo importantísimo y ojalá tengan éxito muchas gracias pues bueno eh, creo que con esto damos por concluidas las intervenciones de los, de los profesores, esperamos que este tipo de actividades en el futuro se sigan eh, incentivando, apoyando, se sigan llevando a cabo y ojalá que el espíritu de trabajo pues, conjunto en, en la zona, en, en la región de Centroamérica, el Caribe y México, Mesoamérica, se siga incentivando como lo hemos hecho o tratado de hacerlo hasta ahora y que tengamos éxito en la conformación del MCTP. Por mí también es es todo, muchas gracias y buenas noches.